Bueno, este es un vídeo un poco inusual, no, es, no estoy tocando nada, ¿vale? No sé si calificarlo como técnica o como mantenimiento, yo qué sé. Bueno, aquí dentro tengo mi banjo, el open back, el que uso o el que he usado muchas veces para tocar o intentar tocar Hammer. <coughs> y bueno, hace unos meses, hace ya tiempo que no lo saco, ¿por qué? Porque hace unos meses se le rompió. lo que estáis escuchando por aquí, se le rompió el puente. El puente es de tipo. Estos que llaman presto, vale. Y se le rompió esta parte que es lo que mantenía tensionada las cuerdas sobre el parche. Esta es la tapita que realmente tampoco es solamente un embellecedor. Y bueno, el material, pues está claro que no es muy allá. Vale, si nos, nos acercamos bien y lo vemos, debe ser algún tipo de esto. No es acero ni de coña, alguna aleación de, de esta barata. Y, y por la tensión y tal, pues se rompió. Y bueno, eh, como quedaba el enganche de las cuerdas quedaba daban sujetas, pues lo dejé, no, no le presté más atención y, y dejé el, el banjo aquí, evidentemente me hizo un poquito de, de, de daño y, de, y he dejado el banjo aparcado un par de meses o tres. Bueno, el caso es que he querido hoy sacarlo y ver cómo, cómo está la cosa y evidentemente, bueno evidentemente no tiene por qué, pero ha ocurrido, eh, se ha roto ya del todo, ¿vale? para que veáis la, la mierda de, de aleación que debe ser esto, se ha roto, ya ya no, ahora mismo está en servidor, ahora mismo no puedo ni, ni afinarlo, ni... me llamó la atención cuando abrí la, la el estuche y vi que las cuerdas estaban sueltas, digo, qué raro, si yo guardo las cosas normalmente, porque tienen que tener tensión, lo guardo con las cuerdas eh, apretadas, o si acaso a lo mejor un poquito más flojas, y me di cuenta posterior y cuando quise afinarlo que estaba esto totalmente roto. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Que me he puesto a mirar eh, sustitutos. Eh, ahora os voy a poner un, un cuanto de, unos cuantos de enlaces. He mirado en Elderly, he mirado en... en bueno, en, en Stumac. Directamente te venden el, el Prucha, ¿vale? O Pruja como se pronuncie. En Elderly también. Y son de acero, supongo, y valen. Bueno, concretamente el Prucha, yo creo que tiene una, una política. Es el, el Pipo, la de la mano. Una política comercial, pues. Para mi gusto, pues que. A ellos le irá bien, pero para mi gusto no tanto. <coughs> que, que resulta que no te venden menos de 50 euros. Y el puente vale 35 euros o por ahí. Pues yo no te, y si no te cargan 10 euros, aparte del, del envío, que son. 10, vamos, que me voy a gastar 60 euros. Yo no me gasto 60 euros. Y el caso es que buscando, buscando, he llegado a Aliexpress. Y en Aliexpress tienen la misma mierda esta, por 6 euros y pico. Y bueno, si me va a durar unos cuantos años, pues mientras me toca la lotería y no, me puedo comprar un banjo de incondiciones, pues le voy a poner <coughs> le voy a poner uno de la misma aleación asquerosa como este. Y valga este vídeo para anunciar que, que eso, que, que lo he comprado y que estoy a la espera de Aliexpress. Lo compré ayer, me va a tardar por lo menos pues dos semanas o tres semanas cuando llegue os voy a hacer un vídeo con con la instalación y a ver qué tal me da y a ver y hago una crítica también a ver si esos seis euros están tirados a la basura o no Ea, y aquí quedó este baño es muy bonito suena muy bien pero no sé esto me, me ha decepcionado bastante sobre todo esto esto es que es brutal vamos que se haya roto esto flipo Ea, con dios